Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino. Si no estás conmigo